Yeah. <risa> <risa> Con las actuales cámaras de seguridad se han podido captar increíbles imágenes que pudieran muy bien ser parte de un mundo sobrenatural. El día de hoy les traigo dos videos, dos videos que muestran a un fantasma y también quizá a una bruja. Vamos a ver el primero. Ahí se ve que viene la señora, pero, ¿qué dice? Pero sí se no, pero parece esto un alma esa, ¿verdad? Sí, parece fantasma. ¿Verdad que sí? sí. sí. Mis chameadores, ¿qué día vieron una señora que iba caminando por acá? ¿Y ¿Se ve que es esa, carnal? porque no se ve? ¿O es él? ¿Quién sabe? Pero atrás se ve como una, bien como una señora. Ah, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, y lo vienen siguiendo, carnal. Mira, ahí va. Grábalo, grábalo, grábalo. No, sí, güey, la señora? Y, y la señora se desapareció, sí, ¿eh? ¿Lo viste? Sí, es una señora. En este primer video lo que pudimos observar es que apareció una mujer de blanco que perseguía a otra persona. Aparentemente esto se trataría de un fantasma, es decir, que las personas que se encontraban en ese momento en la calle no podían ver a esa mujer de blanco Solamente pudo ser observada por las cámaras de seguridad ¿Será la llorona como algunos mencionan? ¿Podrá ser un fantasma, un espíritu? ¿Qué será aquello que siguió a ese hombre en la noche? Da escalofrío pensar que efectivamente pueda tratarse De algún espíritu, algún espectro que deambula por las calles es un video bastante interesante que no hay mucha más información al respecto y que solamente queda como una muestra de lo sobrenatural. El siguiente que vamos a ver se trata de una posible bruja, o al menos eso fue lo que nuestro amigo que nos mandó el correo con el video nos comentó. Esto al parecer sucedió en Oaxaca. Vamos a ver el video. La cámara de seguridad capta el momento en que una mujer Con lo que parece una capucha Va caminando sobre la calle Pero al pasar cerca de la cámara Se puede observar su rostro Y el rostro es bastante aterrador Pongan atención, hagámosle un zoom al rostro. Definitivamente tiene rasgos que bien interpretaríamos como los de una bruja. No sé si esté correcto decirlo, no sé si sea una evidencia realmente paranormal y que lo que estemos captando se trate de un fantasma, de una bruja o de una mujer que simplemente tiene facciones muy feas y ya por ser feos, pues los estemos exponiendo aquí en Oxlack Investigador. No sabemos qué haya sucedido, pero da miedo pensar que si uno es feo, en algún momento lo puedan subir como un video de fenómenos paranormales. Lo que sí puedo decirles es que es inquietante, inquietante este video también. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuántos de ustedes son feos? Cuídense porque nos pueden sacar en el próximo video paranormal. Mi nombre es Oxlack Castro, recuerden que todos los días subo un nuevo video para que los analicemos y descubramos si son verdaderos o falsos y sus evidencias paranormales me las pueden mandar a mi correo oxlackofficial.gmail.com o a mi número de WhatsApp que aparecerá en pantalla en este momento. Recuerden que juntos somos la Legión Oxlac y juntos analizamos estos videos. Nos vemos el día de mañana. Déjenme la opinión que tienen sobre estos dos extraños videos.